excelente programa hemos tenido el día de hoy. Fíjense todo lo que hicimos. Hicimos ejercicios, aprendimos a cuidar nuestra salud, eh, tuvimos eh, hábitos saludables. Me parece que el día de hoy hemos desarrollado un programa excelente. <coughs> Quiero terminar poniéndonos serios. Quiero desarrollar ahora un concepto que espero que, todos puedan entenderlo. Y el que no lo entiende, eh, por favor, pregunta, levanta la mano. <coughs> a ver si entienden esto. No, no. El día de hoy queríamos terminar a todo ritmo porque, ¿saben a quién invité? A mi amiga Gaby Sonis, que les va a rapear un poco haciendo el cierre de este programa. Gaby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 Muchísimas gracias, los quiero mucho, las quiero mucho y espero que estos mensajes sirvan siempre para crecer, para construir y para estar unidos siempre. Y vamos terminando este nuestro primer programa. Muchísimas gracias por estar acompañándonos ahí del otro lado, nosotros acá. Y recuerden que esta relación recién comienza. Vamos a estar todos los días acompañándote y recordá que acá... Acá... Vas a poder encontrar toda la información acá en el portal Aprender. Queremos recibir tus saludos, eh, tus mensajitos. ¿sí? Seguimos en contacto. Gracias.